¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal de español, Magical Spanish. Hoy te traigo el verbo comprender, to understand, y lo vamos a conjugar en 18 diferentes tiempos verbales. Así que, ¡empecemos! Introducción, comprender, to understand, este es un verbo regular terminado en er. El infinitivo, to understand, en español, comprender. El participio pasado, en inglés sería understood, en español comprendido y el gerundio understanding, comprendiendo. Vamos a empezar con los tiempos del modo indicativo. Iniciamos con el presente simple. Yo comprendo, tú comprendes, él, ella, usted comprende. Nosotros, nosotras comprendemos. Vosotros, vosotras comprendéis. Ellos, ellas, ustedes comprenden. Continuamos con el pasado simple. Vamos a decir yo comprendí, tú comprendiste, él, ella, usted comprendió, nosotros, nosotras comprendimos, vosotros, vosotras ¿Comprendisteis? Ellos, ellas, ustedes comprendieron. Ahora tenemos el imperfecto. Yo comprendía, tú comprendías, él, ella, usted comprendía, nosotros, nosotras comprendíamos, vosotros, vosotras comprendíais, ellos, ellas, ustedes comprendían. Ahora viene el condicional, yo comprendería, tú comprenderías, él, ella, usted comprendería, nosotros, nosotras, comprenderíamos, vosotros, vosotras, comprenderíais, ellos, ellas, ustedes, comprenderían. A continuación, seguimos con el futuro simple, yo Comprenderé, tú comprenderás, él, ella, usted, comprenderá, nosotros, nosotras, comprenderemos, vosotros, vosotras, comprenderéis, ellos, ellas, ustedes, comprenderán. Ahora vamos a analizar los tiempos progresivos o continuos.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 Seguimos con el pasado progresivo o continuo. Yo estuve comprendiendo. Tú estuviste comprendiendo. Él, ella, usted estuvo comprendiendo. Nosotros, nosotras estuvimos comprendiendo. Vosotros, vosotras estuvisteis comprendiendo. Ellos, ellas, ustedes estuvieron comprendiendo. Ahora viene el imperfecto progresivo, yo estaba comprendiendo, tú estabas comprendiendo, él, ella, usted estaba comprendiendo, nosotros, nosotras estábamos comprendiendo, vosotros, vosotras estabais comprendiendo, ellos, ellas, ustedes estaban comprendiendo. Seguimos con el condicional progresivo, yo estaría comprendiendo, tú estarías comprendiendo, él, ella, usted estaría comprendiendo, nosotros, nosotras estaríamos comprendiendo, vosotros, vosotras estaríais comprendiendo, ellos, ellas, ustedes estarían comprendiendo. Luego tenemos el futuro progresivo y diríamos yo estaré comprendiendo, tú estarás comprendiendo, él, ella, usted estará comprendiendo, nosotros, nosotras estaremos comprendiendo, vosotros, vosotras estaréis comprendiendo, ellos, ellas, ustedes estarán comprendiendo. Ahora vamos a usar el futuro con ir a. Para las oraciones afirmativas vamos a decir yo voy a comprender, tú vas a comprender, él, ella, usted va a comprender, nosotros, nosotras vamos a comprender, vosotros, vosotras vais a comprender, ellos, ellas, ustedes, van a comprender y para las oraciones negativas vamos a decir yo no voy a comprender, tú no vas a comprender, él, ella, usted no va a comprender, nosotros, nosotras no vamos a comprender, vosotros, vosotras no vais a comprender, ellos, ellas, ustedes no van a comprender. Seguimos con el pretérito imperfecto del indicativo con ir a. Este es un tiempo muy, muy útil y de mucha frecuencia en español. Yo iba a comprender, tú ibas a comprender, él, ella, usted iba a comprender, nosotros, nosotras, íbamos a comprender, vosotros, vosotras, ibais a comprender... Ellos, ellas, ustedes iban a comprender. Para las oraciones negativas, diríamos yo no iba a comprender. Tú no ibas a comprender. Él, ella, usted no iba a comprender. Nosotros, nosotras, no íbamos a comprender. Vosotros, vosotras, no ibais a comprender. Ellos, ellas, ustedes no iban a comprender a continuación tenemos los tiempos compuestos del modo indicativo empezamos con el presente perfecto yo he comprendido tú has comprendido él ella usted ha comprendido nosotros nosotras hemos comprendido vosotros, vosotras habéis comprendido, ellos, ellas, ustedes han comprendido. Continuamos con el pasado perfecto que siempre lo mencionamos, es un tiempo bastante formal, se usa mucho a nivel escrito y eh, a nivel oral tiene muy poco uso. Vamos a decir en español, yo hube comprendido, tú hubiste comprendido, él ella, usted hubo comprendido. Nosotros, nosotras hubimos comprendido. Vosotros, vosotras hubisteis comprendido. Ellos, ellas, ustedes hubieron comprendido. Continuamos con el pluscuamperfecto. Yo había comprendido. Tú habías comprendido. Él, ella, usted, había comprendido. Nosotros, nosotras, habíamos comprendido. Vosotros, vosotras, habíais comprendido. Ellos, ellas, ustedes, habían comprendido. Sigue a continuación el condicional perfecto. Yo, habría comprendido. Tú, habrías comprendido. Él, ella, usted habría comprendido nosotros nosotras habríamos comprendido vosotros vosotras habríais comprendido ellos ellas ustedes habrían comprendido continuamos con el futuro perfecto yo habré comprendido tú habrás comprendido él ella usted habrá comprendido, nosotros, nosotras habremos comprendido, vosotros, vosotras habréis comprendido, ellos, ellas ustedes habrán comprendido vamos a hablar acerca de los imperativos para las oraciones afirmativas vamos a decir para tú Comprende. Tú comprende. Usted comprenda. Usted comprenda. Para nosotros o nosotras comprendamos. Nosotros o nosotras comprendamos. Para vosotros o vosotras comprended. Para vosotros o vosotras comprended. Para ustedes comprendan. Comprendan. En las oraciones negativas vamos a decir para tú no comprendas, no comprendas, para usted no comprenda, no comprenda, para nosotros o nosotras no comprendamos, no comprendamos, para vosotros o vosotras no comprendáis, no comprendáis y para ustedes no comprendan, no comprendan.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 Bien amigos, hemos llegado al final de esta presentación del verbo comprender to understand en 18 diferentes tiempos verbales. Como es mi costumbre, agradezco mucho el privilegio de tu tiempo y yo espero verte en una próxima clase o presentación. Hasta la vista amigos.